¡Eh, ¡Muy bien! qué Esta es la carne, que ya le hemos abierto. Esto es el bote de los frijoles, que son frijoles negros enteros. Vamos a poner toda la sartén. Pasamos ahora en el plato. La petición es que bien huella. Estas tres cosas, la cebolla, los frijoles y la carne picada, vamos a pasarlas a la sartén. ahora a la carne y a la cebolla que ya están y a cocinar tomates, una vez que hemos mezclado la carne, la cebolla con los frijoles enteros negris Ahora vemos que le falta un poco, pues le añadimos un poco más de cocción. Vamos a coger el curry ahora. Y se lo vamos a... y ahora mezclamos todo Ver cómo queda el color amarillo, echarle? Bueno, un poquito de agua para que no quede seco y nos quede con poquito de salsa. Llevo dos platos. A la sala. Y vamos a acompañarlo con un buen vino, tinto, vino conde. Hemos optado por este buen vino, puede ser otro bueno también. Y ahora, y ahora... Nos hace falta un que aproveches para sí y zumo. zumo, Hace falta un aproveche ahora. Vale, continuamos en las vamos a degustarlo. <ríe> Aunque yo ya lo probé y sé que está mm. bueno. Mm. Mm -hmm. mm, bueno. Muy bueno. Este trozo tiene más bien carne, está muy bueno, sí. Por el sábado y por el culo. No. <risa> claro. Bueno, próxima receta es otro día, ¿vale? Esta se llama curry eh, Curry con carne Cualquier cosa que queráis saber de la receta o comentario lo ponéis en comentarios, ¿vale? Gracias por verlo